Desde que te fuiste, no sé si afuera suelves Lo nuestro murió, pero ya yo, solo yo elé Desde que te fuiste, ahora me llueve el DM Pero no contesto, todavía me dueles Ninguna puede tener tu sabor Por eso, avísale Que la quiero, pero me está lastimando Haceme fuerte pa' que no me duela Y beba, dime si hoy te vas Porque en mi lista ya no está la primera Ella no fuma pero conmigo siempre está high Quiere que la parte que la haga sentir que toca el sky Y cuando se está explotando baby no me digas stop Mami, mándame tu ubicación en el mar Si piensa que yo voy a hacer lo que tú Yo no jugaré con tu corazón Para no verte pa no hablo no no la galería Es que tu foto no puedo borrar Y de mi mente no te quiero sacar Por eso avísale Que la quiero pero me está lastimando Me tiene mil horas pensando en ti Como lo hacíamos cuando nos comíamos Y beba dime si hoy te que hacerme fuerte pa' que no me duela y